Ha Ha Ha ¡Ah! ¡Pau! ¡Mora, pálelo! ¡No es bien, chaval! ¡Cómpa, pues! ¡No es bien, pues! ¡No va a ir! ¡No va a ir! va a ir! ¡No va a ir! ¡No